Momento, nos vamos a quedar cerquita de Samaná, donde estaba también eh, nuestra eh, compañera eh, Camila. Pero ahora nos vamos a ir con Angels en la zona de Samaná. Adelante, Angels Lizar. Aparentemente, ahí está, lo tenemos Saludos allá en el estudio, señores. Nos encontramos aquí en el Arroyito del Limón, Camino a La Terrena. Decidimos pararnos aquí un momento a ver el ambiente, a conversar con los a conversar con las personas que están disfrutando del ambiente aquí en el, en el arroyito del limón, arroyito del limón. Vamos a ver qué es lo que está, qué es lo que está pasando, qué es lo que es mío. En Pámpara, ¿y aquí. ¿Cómo la están pasando? La estaba pasando bien aquí. Está disfrutando, disfrutamos hoy aquí que en la terrena. Más tranquilo, más chili. Son de aquí. Sí, somos de aquí, somos de la zona ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Dónde? Ah, el sol, ¿y aquí? Diga, diga, dígame ¿Cómo la están pasando aquí en esta zona? Estamos pasando bien Gracias al ministro de turismo, David Collado Que ha metido la seguridad bien y todo Gracias a Dios Mucha seguridad Mucha seguridad, gracias al ministro, David Collado ¿Está disfrutando mejor aquí que la terrena? En las dos partes, porque ayer estábamos allá y ahorita vamos para allá Y allá hay más seguridad también, PoliTool y todo Medida y ¿Están, están haciendo un excelente trabajo. Están haciendo un trabajo, gracias a Dios. Y aquí, aquí. Todo bien, todo bien, tú sabes. Disfrutando Semana Santa. Disfrutando en Semana Santa. Ya, ya, ¿Qué que lo que gana? Vamos a ver, dale para acá. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Dale, estamos en vivo. Estamos activos 24-7, Semana Santa, activo, tú sabes. Lo que la gente tiene que estar controlado la bebida y el tránsito. Y compartiendo en familia, pero todo bien, gracias a Dios. No ha habido ningún acontecimiento aquí, ningún accidente. ¿sí? Gracias a Dios, no. No, gracias a Dios, no. Pero, lo ha, oye, la familia lo ha pasado bien, gracias a Dios, y no, no ha pasado una tragedia más. Tranquilo. Gracias, gracias. Señores, estamos aquí, estamos aquí. Hablan un poquito de este, de este lugar aquí, turístico, que la gente visita. Bueno. ...algo sorprendido... ...este domingo, ...ahora en esta Semana Santa... ...algo inesperable... ...en Samaná, la terrena República Dominicana... ...en verdad que la gente se portó bien... ...la gente de Santo Domingo... ...toda la gente que nos visitaron... ...se comportaron como debían comportarse... ...aquí, en este bañuario... ...los niños disfrutan... ...los viejos, la juventud... ...la policía hizo un trabajo excelente... El coronel de turismo, excelente. Es todo, todo, todo ha transcurrido tranquilo, no ha pasado nada fuera de lo normal. Todo normal, todo normal. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Seguimos, señora. Vamos a ver a conversar un poquito con las personas. <risa> Ahí me caigo. Aquí hay un par de tigres, un par de vainas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que es mío? Todo heavy, bebiendo ron. Y aquí. Estamos ready. ¿Dónde viene? En agua. En agua. ¿Tan cerca? Ahí mismo. Ya, tú estás heavy, esto aquí estás como cali. Yo no he dormido nada. ¿No ha dormido? Yo lo que un borracho. <ríe> ¿Estás Ruli? ¿Desde qué hora? Desde ayer. Desde de ayer el hombre Ruli? Tiene que descansar el cuerpo. Mañana. <ríe> Dale, ya tú sabes. Y aquí, y aquí de los míos, ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo le está pasando? Súper bien, al 100. Este ambiente aquí. Está real, está bien, está bien. ¿Te está portando bien? Sí, se está gozando el 100. ¿De dónde viene? De Santo Domingo. De ¿Santo Domingo? Sí. donito. Sí, la gente está portando bien. Vamos a ver qué lo que es, vamos a ver qué lo que Vamos por aquí, los tiguerones, la vaina. Mío, qué lo que es. ¿Cómo lo está pasando? Súper bien. ¿Y esto aquí, el ambiente? ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo bien, tranquilo. Mucha gente, muchos tigres. No, está bien el ambiente. ¿Se sí. está portando bien? Sí. ¿Trabajas todos los días, Telenor? Sí, todos los días. Estamos en vivo ahora mismo. Ah, pero qué bueno. Estamos tranquilos aquí. en El arroyito, el limón, chulo. Aquí no hay problema. Está todo bien. Bomba. Bomba, bomba. Y aquí, aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Háblame del este ambiente aquí. en El ambiente está súper bien. Súper bien. calor, sí, pero está bien el ambiente. ¿Tú eres de aquí? No. dónde vienes? De La Vega. De La Vega, eh, a disfrutar. ¿Dónde se gozamos? ¿Aquí en la tercera? Oh. Bueno, depende de la hora, porque ahora, ahora mismo se disfruta aquí. Pero en la noche la terrena se pone pámpara. Ah, bueno, eso para allá. Vamos para allá ahorita. Joder, ¿eh? oh, cabeza. Ya tú sabes aquí. Todo bien, todo bien, hermano, gracias a Dios. ¿Dónde viene? De la Vega también. Está disfrutando, Javi, aquí. Claro, sí. Con cuidado, con cuidado cuando salgan, ¿eh? Y por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. vamos a meter un chisma por aquí, a ver. Mira el pecadito, la gente activa, ¿eh? ¿Qué es lo que es de los mío? Que... Eh, toco, toco, ¿Qué es lo que es? ¿Qué lo que ¿Cómo lo está pasando? Hace rato que tú estés en vivo en televisión. Vamos a darle por aquí, ven que no quiere. Vamos a, ver, vamos a ver cómo nos acomodamos. Señores, estamos aquí bajando un poquito el charco. Eh, esto está bien heavy, mucha música, pues si estamos hablando un chinduro. como ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, súper bien. Este charquito aquí. Está muy bueno, muy fresco. Muy fresco, la Para calor. Claro, claro. ¿Y aquí? Oye, me la ha aquí hey, Nos vamos el domingo. Con Dios por delante. Con Dios por delante. Es aquí, aquí. Mira, yo estaba allá abajo en la playa, en la terrena, donde están todos los artistas, y yo pensaba que eso era el final. Pero cuando me recomendaron este lugar, fue que yo entendí la belleza natural que existe en la terrena. En la terrena lo que hay, muchos fantamosos que a salir y bailar. Bueno. Esto es natural. Esta es la verdadera naturaleza y la verdadera diversión turística hay varios... <risa> hay varios atractivos, también está el salto de limón que estamos para adelante también lo pensamos conocer, porque todavía no queda el día de hoy y el de mañana pensamos conocer el salto de limón y aquí, aquí el patrón en la casa el patrón en la casa, y esto también heavy, heavy, patrocinando el patrón todos los años vengamos aquí a Samaná Junto con mi familia, mis amigos, mis amigos están todos aquí. Siempre lo traigamos. ¿Usted que va a quedar todo aquí? Nos quedamos, estamos desde el del jueves aquí. ¿Qué va a quedar todo? Claro, sí. Es el patrón, es el, patrón, es el que sabe. ¿Es el aquí para el grupo ese? ¿Ese es el patrón del equipo? Ya, ya, una baila hoy por aquí, ¿Y aquí? ¿Eh? ¿Y aquí? no. ¿Qué es lo que hay que decir? Todo, ¿Cómo la está pasando? La oh, estamos pasando súper bien, Son cabrón. Mejor, mejor. Mejor. mejor que la terrena, dice. Mejor que la terrena. Claro que la gente no. de Santiago, la gente de Santiago allá. ¿Quiere agregar algo? ¿Usted es el patrón? Claro, el patrón. Todos los años vengo a visitar a mi hermano aquí en agua y él nos trae para acá. Ay, sí, sí. ¿Usted es guía de ellos hoy en, en este fin de semana? Sí, porque es la primera vez que ellos vienen de Santiago a estos lugares tan maravillosos que nosotros. ...como fuente natural que nos da la naturaleza y el país... ...y yo solo estoy enseñando, no soy nativo del agua... ...él es mi hermano menor... ...estamos disfrutando de una Semana Santa... ...y de disfrute de que nos da nuestra vida. ¿Eso tiene la gente que era la mano de la terrera ...que visita estos sitios turísticos? No, yo visito Limón, todos los sitios... todas en manadas ayer... Y puesto escondido y ahora estamos aquí. Bueno, gracias, gracias. Se le seguimos aquí... ...nos vemos bien, nos vemos bien aquí, Javier Luis... Seguimos aquí señores, el salto de limón, la gente disfrutando del ambiente, eh, ahí está, ay, escúchame, están gozando la gente, así que ya ustedes saben, formación e información para toda la nación desde aquí, desde, desde, desde el... ¿Vaina Limón? ¿Cómo es? ¿Vaina Limón? Así que ya ustedes saben, allá en los estudios, retornamos con ustedes. La gente disfrutando, ¿verdad que sí? De esas aguas que yo me imagino deben estar bastante frescas en el día de hoy El Luis amaneció un poquito frío, pero eh, a partir del mediodía el clima ha ido subiendo y la gente tiende a desplazarse a los lugares donde hay ese tipo de, sí. de balnearios y, y zonas para poderse eh, refrescar. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo sale la próxima guagua para allá para, para esa zona? Se va y no, no tenemos no, no, no ir, tiene un bueno. compromiso aquí con nosotros. Bueno.